Queremos que conozcas lo mejor que tiene el Norte del Valle de Aburrada. Vive lo que somos. Para el 2018 la Corporación Empresarial Proaburra Norte asumió la tarea de posicionar al norte del Valle de la Burra como un territorio sostenible con programas y proyectos enfocados en temas de mejoramiento ambiental, desarrollo de las comunidades con proyectos sociales y promoción de actividades para fortalecer el desarrollo empresarial en relación con sus entornos. El Convenio de Producción y Consumo Sostenible, liderado por Proaburra Norte, donde participan 18 empresas del sector y es apoyado por las autoridades ambientales como Área Metropolitana y Corantioquia, pudo desarrollar iniciativas en el tema de economía circular. Además, el 90% de estas empresas lograron definir su huella de carbono logrando también generar planes de movilidad sostenible al interior de las mismas. Esto aporta grandes beneficios para el medio ambiente, debido a que en el 2019 ya se presentó alerta naranja y roja en distintos sectores del área metropolitana y esto aportó y aporta en gran medida al mejoramiento de la calidad del aire. El área de gestión social logró desarrollar proyectos con jóvenes de la zona norte de manera directa con dos comunidades, San Félix en Bello, San Andrés en Girardota. Esto permitió fortalecer el desarrollo territorial por medio de las ideas frescas de los jóvenes, generando iniciativas para el cuidado del medio ambiente y permitiendo desarrollar un proyecto de vida digno en la misma zona, movilizando las ideas y talentos de los mismos en pro de la sostenibilidad del territorio. Además, se logró capacitar a diferentes líderes de acueductos veredales de la zona norte atendiendo así de manera directa a un 58% de los acueductos que existen en el sector. A su vez, se logró intervenir en cinco comunidades rurales, en sus centros educativos con el programa Dale una mano a tu escuela, llénala de color, logrando así un diagnóstico social y una caracterización de estos territorios, entregando finalmente un espacio lleno de color, para mejorar la infraestructura de estos centros educativos que se convierten en el sello de las veredas. Del programa de bienestar, seguridad y ayuda mutua se tuvo el objetivo de construir una red de apoyo interempresarial de seguridad integral, donde se trata el tema de la gestión del riesgo de desastres, estipulando como norma la ley 1523 del 2012. En este programa se conecta a la Policía Nacional, tránsito de los diferentes municipios, el GAULA y secretarías de movilidad, la conexión constante con autoridades y mediante un sistema Avanter Permite conocer el estado de movilidad y temas de seguridad en los diferentes puntos del sector norte en tiempo real. Además de lo mencionado anteriormente, se pudo lanzar una campaña en prevención del secuestro y la extorsión en todo el Valle de la Burra, la cual fue apoyada por el Gaula y fue replicada en otras ciudades por la misma institución. Como apoyo a la construcción de un territorio sostenible, se lanzaron otras campañas, promoviendo el tema de participación ciudadana durante las votaciones del 2018 y el posicionamiento de la imagen positiva de los cuatro municipios del norte del Valle de la Burrá, resaltando las bondades del sector. Que conozcas lo mejor que tiene el norte del Valle de Aburrada. Vive lo que somos. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.